¿Qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes Bienvenidos al canal OZ Producciones Que está en alianza con la emisora En internet de La Superior Estéreo www.lasuperiorestéreo.com Perfecta para ti, con gusto Le saluda Otoniel Zapata y estoy con El Chapo Rivera, cantante De la música popular colombiano ¿Qué tal Chapo? Un abrazo bien especial Y qué bueno que esté con nosotros En el canal OZ Producciones Otoniel, muchas gracias hermano, igual un saludo Para toda la gente del canal OZ Producciones Y La Superior Estéreo Bueno ¿Cuánto tiempo la música? Hermano, estoy ya desde la música desde el año 2003 que salió el primer trabajo musical y de ahí dándole duro a este proceso. Es ¿sí? ¿ya cuántas canciones tiene? Hombre, son cinco álbumes más o menos de 12 temas por álbum. Muy bien, y esa primera canción que se le pegó, ¿cuál es? En este momento, hermano, estamos trabajando duro Y la que está con mayor aceptación es el eh, tema de Se Te Hizo Fácil Y lo grabamos con el Boyaco Man, gran amigo que le envió un gran saludo Se Te Hizo Fácil, ¿quién es el compositor? Este servidor Ah, muy bien, y bueno, ya en video, rodando por, sí señor, por ya, internet Gracias a Dios, ya en menos de una semana ya tenemos 7000 vistas ¿Y ha tenido la oportunidad de presentarlo en diferentes partes del país? Sí señor, ya hemos trabajado con Boyaco que me ha invitado a su show y también en eventos privados también, sí, sí. Pero, pero el boyaco, la parte del humor de parte de él y bueno, lo suyo, la música o él también canta no, él, él fue el protagonista del video uh -huh. entonces, eh, gracias a Dios y a él se ha viralizado el tema y obviamente el video claro, Chapo, ¿de qué parte del país es? hermano, yo soy de Bogotá pero mi familia por parte paterna es de la Guajira y por parte eh, materna por un municipio bonito que se llama Chaguaní, Dinamarca Claro, y bueno, ¿y sus primeras inclinaciones musicales cuáles fueron? Hermano, esto empezó desde que yo tenía como unos 3, 4 años. A mí me uh -huh. gustaba eh, quitarme el cinturón y coger la chapa y, y empezar a cantar. <risa> qué bueno, ¿y qué géneros ha grabado particularmente? A ver, lo mío es lo ranchero, viví 5 años en México, y, pero he incursionado también en la ranchera que es lo que más me gusta o sea como mi, mi línea eh, ahora lo popular que también me encanta este género y hermano tropical entonces estoy en este último trabajo que se llama Éxito del Chapo Rivera eh, vienen 12 temas entre ranchero norteño y tropical, que es el que estamos grabando con el señor Hernán Hernández. Excelente. Ah, bueno, va a salir un nuevo trabajo con Hernán Hernández. Ya me lo contaba usted, extra micrófonos, que esta canción ya la habían grabado, pero están en la realización del video. Sí, señor. Este tema más o menos lleva año y medio de grabada con el maestro Hernán Hernández, que gracias a Dios y, y él por el apoyo se grabó el tema y ahora estamos en la realización del video. ¿Cómo se llama la canción? Consejo de Amigo. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es la temática de la canción? Bueno, este es eh, como en el caso mío. Entonces yo estoy tratando de volver con alguien. Y resulta que esa persona está con otra persona. Si sí, está con un tercero. Entonces, eh, don Hernán Hernández es el que me aconseja. Me dice, no, no, no, esa no vale la pena. Eso mejor deje eso ahí y siga para otro lado. Ok. Ok. Veo que está siendo recreado aquí en Orejas eh, el original, gracias a, a Orlando y por supuesto a Pecas y a todos sus colaboradores, pero eh, ¿el video va a tener más imágenes de apoyo, de actuaciones? Eh, yo creería que sí, sí señor, estamos en eso, tal eh, igual un saludo para Orejas, para Pecas, para todo el grupo de... De, de tan bonito bar este, nosotros grabamos se te hizo fácil también en el bar de orejas y pues como, como dice cuando uno está agradecido uno vuelve por la atención y por la calidad humana que se respira en este bar y bueno pues adelántenos un poco de esa canción que va a sonar muy bien en diciembre y todo el año bueno el, el, el tema dice Estoy entre la espada y la pared, muy confundido, yo no sé qué hacer, porque hoy ha vuelto a pedirme perdón, la mujer que un día tanto, tanto amé. Te la dejo ahí claro nivel. que sí, ni, ni me ha faltado. <risa> bueno, eh, ¿cómo se sintió grabando con, con el maestro Hernán Hernández? Eh, un músico nuestro de, de la costa norte de nuestro país, tan famoso y tan reconocido. Y la experiencia de él, ¿no? Hombre, es para mí un honor tener uno de los íconos de la música tropical colombiana. Y no solamente colombiana, sino que él ha traspasado fronteras. Claro. Él eh, lo nutre a uno con cada experiencia con cada palabra, porque él definitivamente es un maestro. ¿Es la primera vez que hace un, un dúo, una participación, una colaboración? Eh, sí, sí señor, eh, con, con el señor Hernández es eh, la primera, ya vienen otros eh, que se está trabajando también, eh, pues uno, el primero que se hizo fue con eh, mi hijo Eldaza, que ya también ustedes pueden encontrar los temas en eh, diferentes plataformas digitales, que se llama Mi Padre, Mi Hijo y Yo Ese fue como el, el primer, pero con la experiencia y con la relevancia Y con la, el nombre, sí con el, el maestro Hernández Claro, ¿en qué lugares del país ha tenido la oportunidad de presentarse? Y bueno, ¿cómo ha sido la aceptación? ¿Y dónde lo quieren más? ¿Dónde aprecian más su música? Bueno hermano, bendito Dios eh, Hemos empezado a trabajar ya prácticamente que todo el país eh, Sino que el tema de la promoción lo veníamos como posponiendo porque pues eh, desde el año 2008, que es cuando yo regreso al país, la gente le gustó por el tema del Chapo, el nombre del Chapo. Entonces siempre se, las personas que trabajan conmigo empezaban a decir, eh, Chapo Rivera, todo el mundo, pero ¿quién es el Chapo? Ah, no, que canta ranchera Entonces empezaron a llegar varios eh, eh, contratos... Y aceptación, yo creo que eh, es el momento eh, donde usted encuentra la energía de la gente, ¿no? Que es el, el contacto. Bendito sea Dios, hemos recibido mucho cariño de todas las regiones del país y fuera también. Que Estuvimos también hace poco en Argentina, estuvimos en México. Entonces, eh, ese contacto ha sido muy bonito y ha sido muy interesante. Muy bien. Eh, ¿Prepara nuevas obras para el año entrante ya grabar y qué proyectos tiene? Bueno, venimos con una colaboración con también un representante de la música popular, eh, muy reconocido, estamos en ese tema de, de, de, de las alianzas estratégicas. ¿Y nos tiras el nombre? No, todavía no, vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo por respeto. ¿Qué canción es reconocida de él? No, de, de, dejémosla <risa> no, dejémosla ahí. No dañemos la sorpresa. Pero está pegado, está pegado. Sí, señor, sí, ya viene, ya viene, en nombre de Dios ya viene y creo que va a ser un tema para todos, el gusto de todos ustedes. Bien, Chapo, ¿cómo lo pueden conseguir en las redes sociales? En Instagram está el-chapo-rivera-popular. En eh, Facebook, Chapo Rivera y Chapo Rivera 2. Y en YouTube, Chapo Rivera. Perfecto, su contacto telefónico para que lo localicen y bueno puedan tener sus presentaciones eh, los seguidores suyos. Sí señor, el, el teléfono de mi representante Andrea Borja es 317-682-4612. Sí. Ahí está, Chapo, muchas gracias, le deseamos muchos éxitos, gracias por estar en La Superior Estéreo y en el canal YouTube. No, a ustedes muchas gracias hermano, muchas gracias a la gente de La Superior Estéreo y también Oceta Producciones, Dios los bendiga y muchas gracias y un abrazo fraternal del Chapo Rivera. El Chapo Rivera con nosotros aquí a través del canal OZ Producciones en alianza con La Superior Estéreo. www.lasuperiorestereo.com Descargue la aplicación y suscríbase también a nuestro canal OZ Producciones. Muchas gracias. Hasta la, la próxima. Gracias.